Vamos a ver cómo editamos video con la aplicación Fotos de Windows 10. Vamos a abrir la aplicación, escribimos fotos y buscamos la aplicación. Se cargan los archivos que tenemos en la computadora, podemos ir a Carpeta. Lo que conviene es tener una carpeta guardada con todos los archivos que vamos a usar en nuestros videos. Ahí la podemos agregar. Buscamos la carpeta donde la tenemos guardada, en este caso yo la guardé en el escritorio. La agrego. La abrimos y ahí tenemos todos los archivos. Nosotros podríamos crear, por ejemplo, un video automático que Windows nos hace con todas las fotos y videos que tenemos ahí, sin poder personalizar. O podemos también elegir los archivos que queremos poner. y luego ir donde dice nuevo, nuevo proyecto de video, se cargan los elementos, una vez ahí nos aparece para poder ponerle el título si nosotros queremos. Bueno, acá tenemos los archivos que están en nuestro video, ¿sí? Están ordenados como los puso el programa, pero podemos reorganizarlos, pinchamos y ponemos en el lugar que nosotros deseamos. También por defecto nos pone una oración en todas las fotos de 3 segundos, que podemos también cambiarlo. El primero, por ejemplo, es el título, lo voy a dejar. El segundo puedo cambiarlo, elegir la duración que, que nos ofrece el programa o poner una duración que nosotros queramos en este caso voy a poner dos segundos el otro también con respecto al video a veces pone toda la duración del video depende del, largo, del tamaño del video si hacemos doble clic podemos también en el mismo video cortarle al principio o al final si necesitamos que lo podemos editar eh, por ejemplo en el título podemos agregarle un texto a la primera imagen ahí yo tengo un fondo que elegí y estoy poniendo un título animado podemos elegir el diseño de ese título animado donde queremos que esté ubicado ese título el estilo, hay varios estilos para elegir podemos previsualizarlo a ver si nos gusta y aceptamos las fotos también pueden tener una especie de movimiento para que no queden tan estáticas también hacemos doble clic o hacemos clic en movimiento y elegimos ahí lo probamos y arriba tenemos una previsualización Otra cosa que podemos agregar es música de fondo. Si podemos hacer clic donde dice música de fondo, podemos agregarle una música que ya viene con el programa. Si ponemos sincronizar con el video, nos va a cambiar eh, la duración de las fotos si y Si no queremos, lo de, no lo tildamos. Acá ponemos la intensidad del volumen, depende si es un fondo o queremos que sea más fuerte. Otra de las opciones sería agregar música personalizada, que vamos a ir a agregar un archivo de audio que tengamos en nuestra computadora guardada, buscamos dónde está ese archivo, lo seleccionamos, ponemos abrir y lo agregamos. También se agrega de fondo. Cuando está ponemos listo y se agrega a nuestro video. Yo acá podría finalizar el video o bien puedo cerrarlo y volver a trabajar en otro momento. Como tiene nombre, está guardado. yo Puedo cerrar, otro día vuelvo a abrir la aplicación Fotos y van a ver que se agregan ahí las, los álbumes. Voy a ver el del nabo Gigante en este caso. Lo vuelvo a abrir. Yo puedo seguir agregando archivos a mi video. Voy a agregar desde mi equipo. Busco donde tenga guardada la foto o lo que necesita agregar. En este caso vuelvo a mi, al escritorio donde tenía la carpeta. Y agregó una foto más que me había olvidado. Se agrega ahí a la biblioteca. Lo que tengo que hacer es arrastrarla. Y agregarla a mi video. En el lugar que corresponda. Le puedo de nuevo cambiar la, la duración. Y ahí puedo ya, si ya estoy de acuerdo, finalizar el video. Toco donde dice finalizar video. Elijo la calidad. La mejor es la alta. Después tenemos intermedia y baja. Depende. Y exportar. Elegimos la carpeta donde queremos que se exporte nuestro video. Volvemos a tocar exportar y esperamos ese ratito que tarda en exportarse el video. Una vez finalizado nos va a mostrar el video terminado.